Yo tengo un comentario que vía saludando. Yo soy una persona, eh, cómo se dice, cómo se dice, flaco, una persona es eh, eh, eh, eh, apegado al derecho de que todo el mundo es una persona libre, o esa persona a la libre expresión y que todo el mundo trabaje y que usted y que todo el mundo esté fajado. Una, un programa que se lleva aquí en San Francisco de Macorís se llama El Jebito TV. Hicieron unos comentarios de quién es la figura, después de Miguel y Capuchino, más famosa de San Francisco de Macorís. Yo entendí ese punto del de Jevito porque Ridelfi, que no tengo nada contra él, es mi hermano, mi amigo, le agradezco muchísimo, un tipo solidario, un tipo. Un tipazo, tipo un tipazo, son pocos los que son hombres de tipo, es el tipo humilde de verdad, miren, el tipo es humilde de verdad, el tipo, el tipo la vale la pena usted conocerlo. Es el tipo de persona que usted cuando lo conoce dice, ya, vale la pena conocer a este, este muchacho. Pero yo creo que en sentido de pegada, el, el joven que va a lograr pegar luego del Capuchino de Don Miguel va a ser Guay la gente de Dragón va a ser White City. El tipo, lo, que, lo único que le aconsejo a mi amigo White City, que be, salga de para allá arriba y venga para acá. Que está caliente aquí, picante. Porque eso está ahí, todo el mundo lo está poniendo. Y ya la gente, la figura lo está poniendo. Y se está relacionando con un grupo de personas. Santi, que Santiago Matías te baile un, un tema así. Es mucho que decir. Y se lo bailo. Entonces, como él va, va bien que no deje perder eso, suelta lo, lo, los hamburgues y la vaina allá en Boston y ven para acá, para el patio, porque a mi entender, para mí, en la forma que él trata trabajando, ese muchacho que lo veo muy bien, es White City, y no solo White City, hay más personas que van detrás de él, hay exponentes que están trabajando de la misma forma que él, muy bien, que son amigos de nosotros, que deben mirar cómo está trabajando ese muchacho y dice por ahí, claro. Ustedes saben que todo con, sin recursos es difícil. Nada flaco, terminamos, teníamos el diablo hoy el tema, el tiempo pasó rápido flaco hoy, pero que la gente pasa rápido porque el, el programa es interesante. Así que nada señores, nos vemos mañana y ustedes saben, los asombrosos. I don't know